No. Yeah. Yeah. Vamos a la siguiente bueno, propuesta, ah, Tomás. Okay. Bueno, ¿tomas? vamos a pasar a, la, a la, pasar propuesta la propuesta LAC 2022-4 en su 4, versión 4, 1, elecciones 1, moderadores PDP. El ¿no? Invitamos ¿no? a Ricardo Alconafta ¿no? Patara a presentar la propuesta como representante del grupo trabajo conformado por Nicolás Antoniello, Fernando ¿no? Frediani, Herrán Mogilevsky, Jordi Palet, Ricard, Ricardo y Sergio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 Quería opinar yo mismo, y ¿no? mi pero, opinión, pero por suerte ellos me, me corregían. Me Así en que, lugar. Ricardo, Ricardo todos. Solo, solo, solo aclarar un punto, ¿no? Yo que soy autor punto de esta propuesta antes de hacer mi rol como moderador. Es por eso que estoy figurando como, como autor Gracias. de la propuesta. Gracias. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bueno. Eh, Solamente reforzar que estoy, aquí, estoy representando aquí representando un working, un working que group, que decidieron que yo siguiera para presentar. Fue un trabajo del grupo o que me Thomas, e e Paulo para mí también fue una experiencia, uma experiencia excelente, também, excelente, la oportunidad mim, de, uma de oportunidade ir trabajando y ajustando las ideas de ranar, e ajustar e ajustar e los textos e textos que ya se habían presentado anteriormente, así que fue una experiencia excelente. Ahí está ya o sea como una justificativa, como justificativa muy breve, breve justificativa, hubieron otras propuestas de política para ajustar el texto de la parte de elección de los moderadores las, las, más, la, las, principales las principales preocupaciones, preocupaciones posibles abu abusos, de abusos de proceso vieron algunas pocas pero sí, igual importantes, importantes situaciones, situaciones, situaciones donde uno puede haber que no fue muy justo eh, la, situación, eh, no la situación, no, no fue muy justo la justa la situación, definir quién puede votar. Hoy otra eso no está muy bien definido y en algunos, no criterios definido, algunos criterios para comprobar que las personas que ahí están ah, votando de hecho votado, participan o tienen alguna algún compromiso, y algún compromiso con, el con el proceso y definir también las condiciones no. mínimas para los las candidatos. la principal preocupación es una de esta propuesta, pero también de las otras que ya es habían propuesta sido presentadas anteriormente. Es el, el, working grup, anteriormente mencionó, el Working Group, como ya mencionó Thomas, y el objetivo, el objetivo del Working Group de fue consolidar dichas preocupaciones, sugerencias, comentarios que ya surgieron en la lista, pero también las propuestas que ya fueron presentadas anteriormente eh uh... Aquí algunas, Aquí algunas informaciones del proceso, del mecanismo, mecanismo que tenemos actualmente que tenemos para la elección, elección de los, moderadores. De los es moderadores. Es algo que ya viene desde, desde hace será, mucho. El será último será cambio fue en 2010, en 2010, que se pasa a permitir la votación, votación, votación, votación electrónica antes. El votación y creo que mencionamos, que creo, creo que no, creo no mencionamos en el panel que tuvimos ayer, la votación se hacía en el foro entre las personas que ahí estaban. Y con el crecimiento de la comunidad, tenemos... Pasa que tenemos bastante gente Tem en la lista que quizás no vienen o no pueden venir al foro, foro, así que então, hacer la votación solamente con las votación para las personas que están en el foro capaz que no sea muy justo con toda la comunidad que, a está a la que está en la lista. Y ahí las preocupaciones, y ahí aclaro un poco ah, preocupaciones, mejor cuáles serían, por ejemplo, su en masa. Pronto al proceso, as, de, elecciones. Ahí, a um el proceso de elección, intentando manipular um el um padrón candidato electoral, o sea, intentar manipular el Tener candidato que, sin compromisos con el proceso, sin compromisos con com la comunidad, con com la experiencia, com com y el mal uso de la lista, usar la lista para hacer campañas, hacer propaganda, proceso más transparente, participativo, con garantías de los criterios para elecciones, candidatos comprometidos. Y aquí voy a destacar destaco... los los puntos los que pontos se cambian que los principales puntos que principales, se cambian para atender a esas, preocupaciones que, Critérios para atender para a esas preocupaciones que yo mencioné, criterios para votar los, los podrán, votar, podrán votar los participantes de la lista suscritos al menos seis meses menos antes seis del proceso meses de se cree ahí un um mecanismo então, para evitar que se junten a la lista poco para antes de la lista elección de las para votar específicamente para un amigo para una persona que le gusta Uma então, que tiveram que gosta, uma experiência, una vivência, vivência anterior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 O criterio los los criterios para los candidatos, también buscar ahí persona que tenga personas que tengan un mínimo de comprometimiento con, con, con, con el proceso, proceso. los candidatos o deben estar suscritos de a la lista por lo menos 12 de política, meses antes 12 meses de del anuncio. anuncio de decir, ser una persona que ya pudo seguir algunas discusiones, ya pudo, pudo incluso comentar algunas propuestas y así hacerse conocido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 suscritos a la lista para poder votar, y, y aquí específicamente la parte a la izquierda, eh, el directorio podrá delegar sus funciones a una, comisión, a una comisión electoral que va a tocar el proceso y cuidar que los criterios se cumplan de que Há uma parte também que ah, uma já está, de já alguma está forma, no processo, processo atual, que seria, seria um o limite de um voto por pessoa à medida do possível. Não é possível. Não no, no é, em espaço. é possível. Mas, aí, agora, e é possível. É possível. A parte dos inscritos, lá, escrito, lista seis meses também, para poder votar. Os que estejam registrados com pelo menos seis meses anúncio, para poder votar. Eh, la parte de que no Aquí, se permite no, el uso de la lista no para campaña o sea, no y a la, lista no puede a ser la izquierda la a parte campañas. nueva, la sesión que habla de apelaciones al el proceso electoral. Es eso. Creo que es, eso. Sí. Acho que es suficiente. No sé, si, no sé si incluso, incluso permito, ahí a, permito a los, ahí a los otros miembros, miembros, miembros del, del si Working Group si quieren agregar si algo hacer un comentario, Los de miembros favor. del Working Group pueden acrescentar alguna cosa si quieren Bueno. Muy bien. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar entonces al análisis de impacto por Mariela Rocha. Mariela Rocha, la habla de Del staff de la de CINIC. Bueno, bueno último análisis de impacto de la tarde, elecciones eh, eh, de moderadores del PDP, de aprovecho para, para decir que como secretaría, que nada más, el nos, grupo también eh, fue un placer trabajar con, como con este grupo de trabajo, grupo, ¿no? con comparto de de trabajo un placer. Un placer. Eh, con ustedes, un eh, placer. Bueno, Básicamente van a ver que LACNIC no tiene mayores eh, de, de comentarios respecto eh, a esta propuesta, no sé. eh, lo que vemos respecto al impacto es que es una propuesta bastante acertada. Eh, tenemos algunos comentarios respecto a, a, a interpretaciones que tenemos, este, llegar. El primero es que LACNIC interpreta que la vigencia de dos años que se expresa eh, para aquellos candidatos, eso siempre sí es pres, para aquellos candidatos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 en todo PDP. Además, sí. esperamos eh. que si es el para, sí, para sí, un claro, comité con, con, con este bien, sí, bien, será el mismo quien decida qué comité atiende de la, desacrario, desacrario, la apelación al proceso electoral. Puede haber casos en que sea voto en el caso. Luego, el último comentario es que LACNIC está la de acuerdo con el punto 3238, pero queremos dejar claro que también será un anuncio previo mediante la lista en políticas este es punto eh respire que el anuncio como moderador elegido se hará en el foro público de políticas, si sí, está pero nosotros siempre hacemos un anuncio sí, previo con la lista de políticas, entonces queremos dejar ese tipo de políticas para solo eso de de esa Name is not del staff, no tenemos recomendaciones para esta propuesta. Y tampoco tiene impacto en los sistemas ni registro y otros sistemas de No, um, it says completed, like it was supposed to start at one. Pero ahora vamos a iniciar el tiempo de discusión. Y se Compartir time. sus videos, que it it interesa interesa comentarios In, en, en el Zoom. Recuerden en oh, oh, el no en el chat. Pueden Tres micrófonos y más del y pasamos a la uh, the, oh, bien, Paredes, eh, No sabía si Ricardo iba a hacer el comentario, pero no, he repasado de nuevo los, de los comentarios del análisis de, de impacto no, ahora mismo sobre la marcha y no hay ninguna contraindicación, con lo cual eh, estamos totalmente de acuerdo con, con eso. gracias. Eh, Oscar. Gracias, yeah, yeah, yeah, really Rodríguez. Right. Right. Bueno, si no es agradezco a, um, a este grupo de trabajo, de les y eso, les agradezco a los que han para esta política. Me parece que... Okay. I can do that. Eso yeah. aporta aire fresco okay. a algunas Gracias por esfuerzo de, de todos de los voluntarios que participaron. Gracias. gracias. Y Mariela mencionó que ellos estuvieron de Secretaría, pero nos dieron un montón de apoyo este, ahí, este, a nosotros. A nosotros. Que gracias Mariela, gracias Franco. No, bueno, si Laura también participaba para tanto, no, Se me Laura me mezclan los los grupos. Este, no sé si alguien más tiene algún comentario. No sé si más alguien tiene un comentario. Tienen cara de comentario. No, no tienen cara, cara de comentario. Edmundo está ahí. Edmundo está ahí, pero no quiere ahí, más no comentar. Bueno. Eh, ¿Viste considerando los no comentarios más ahí en el chat? Nuevamente, no eh, gracias a, no, todas todas vez todas vez los a todos los participantes y gracias a la CNIC por, la CNIC por el, por el apoyo que, que cada tanto les preguntamos cada, de los casi 300 correos, correos que intercambiamos. Pues, este, la CNIC que gente trocó, siempre la CNIC estaba muy atenta a, a nuestra discusiones. discusiones. Bien, vamos a a medir la temperatura medir la de la, la sala. Muchas sala. gracias, Ricardo. Y muchas gracias al Working muchas Group. A todo Vamos todo a medir la, lo lo lo medir la temperatura de la sala. Recordamos nuevamente que el Zoom Tempramos puede a aparecer Zoom. votar. Nosotros aparecer no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura el consenso se el evalúa consenso con comentarios aquí los comentarios en el foro y los comentarios aquí, de la lista. Así que vamos a proceder vamos al sondeo, de la, la sondeo de la sala. Quiero que aparezca el Paul también. En, el en, me distraje con el Paul y me imaginé a una polo, persona que se llama Paul. El Paul y acá vamos a compartir. No, todos contar. los que estén a favor Entonces, de la propuesta, propuesta, por favor. Propuesta, levanten la por gentileza, levanté, vamos a sacar vamos una foto con patar y foto sobre, con la mano, con levantada y y con <ríe> mano levantada al mismo tiempo. <ríe> Muchas gracias. Obrigado, la las manos. Eh, levanten la mano Levantemos los que estén en contra de esta, esta propuesta. Le vuelven a levantar los dos. Y ahí a levantar <risas> los dos. Bueno, muchas gracias. Muy los muy que se abstengan si de emitir su opinión sobre si esta, esta de propuesta, de por, por favor, levanten Bueno, bueno. Muchísimas gracias por la Perfecto. Eh, la propuesta LAC 2022-4, versión 1, elecciones moderadores y PDP, moderadores, cumple sus ocho PDP. semanas, ocho el semanas día 12 de octubre, 12 de octubre yo, creo que es el tú próximo miércoles, y como Sergio Rojas, como Sergio actual, Rujo, moderador, actual co -moderador, ya como moderador, comenzado como autor antes de, de ser como co-moderador, co -moderador. el consenso va a ser, determinado, ser determinado por una persona que llama Tomás, a partir del 12 de octubre y dentro de dos semanas. Ser fácil, vamos a ver que llega, todavía puede ver, haber discusión hasta de de de el de hasta 12 de octubre. ¿Eh? Te dejo de ahí, claro, Yo, de, de, de, ahí, y y y el otro, otro ahí, fue, corriendo, fue corriendo. para oh, corriendo. Bueno. Entonces, bueno, les agradecemos pues, todos, hemos pedir. terminado con las presentaciones de la todos, propuesta, y como es habitual en nuestro horario de matiné, vamos a pasar directamente al... Micrófono para abierto, abierto para que la, para comunidad, que la comunidad pueda, pueda expresar y manifestar. Dudas, comentarios. Eh, dúvidas, comentarios. Eh, esperen que apague el alarme aquí. Eh, no. Eh, entonces, antes del cierre del foro, tenemos un espacio oficiado por Wesker Automotores para cualquier persona de la comunidad que quiera hacer una consulta relacionada al FPP o las discusiones que hemos tenido. Eh, Acérquese al micrófono, pueden preguntar por el Q&A, pueden levantar la mano en Zoom también. ¿Molesta esto? ¿Me incomoda? Sí, incomoda. Bueno, estamos, tímidos, no, estamos, tímidos. estamos tímidos. 45 tenemos 40, minutos. Tenemos uh -huh. 45 minutos. Y no salimos, ¿no? Y, y no salimos... Bueno, me... Dejamos abierto, Vamos a y en abierto y vemos qué es lo que, que acontece. Perdón. Jordi Palet. Jordi eh, comentaste tú esta mañana, en la, Bueno, no sé cuál de los dos fue, en la no introducción que había una propuesta que había sido que rechazada, rechazada por, los moderadores. Eh, por los es una, moderadores. una propuesta, propuesta que yo presenté con, que cuatro con cuatro coautores, si no, coautores, recuerdo, coautores, tal, si no me recuerdo, creo que me me cinco, uh -huh. cinco total. Eh, es una propuesta una que propuesta ha surgido que con motivo de un trabajo para un cliente y hemos visto una problemática que es de nuevo una problemática que yo ya he visto hace varios años que he hecho llegar al Estado.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 Eh, entonces, creo que es un tema que sí, es, es importante que discutir en la comunidad porque de la además comunidad de sentar un precedente, no sé si se ha dado antes, no sé no si, no si antes sé si se ha rechazado alguna propuesta. Ser, Otra cosa es eh, recomendar a los autores que la retiren o que la, m, que digamos, redacten de una forma alternativa, pero tanto como rechazarla, creo que no es de recibo, creo que es un incumplimiento del PDP, realmente entiendo la buena voluntad de hacerlo y todos aquí somos voluntarios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 No debe ser algo BDP, que no sea una interpretación una de los moderadores, porque eso daría, una, daría pie a que no vosotros, sino futuros moderadores también hagan sus, no propias moderadores eh, sus propias interpretaciones. De hecho, interpretaciones. lo que es contradictorio porque es que, es si de verdad existiera eh, la posibilidad que de que los moderadores pudieran si rechazar una propuesta, no hubieran tenido sentido propuestas que hemos tenido anteriormente. Creo que ha habido tres: una de Arturo, otra de Alejandro Guzmán y otra de nuevo de Arturo Elías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 y muchas otras cosas. Y y creo que es y realmente eh, un Yo error creo importante. Que importa, creo que no hace Yo falta comentar no el, el, el motivo de la propuesta. Yo la puedo mandar a la lista por si por alguien más quiere, quiere entenderla. De hecho, para para hecho más probablemente sea lo más razonable si para no ver es si es que hay otros más miembros de la comunidad que encuentran la misma problemática. Es decir, no me ciño a esta propuesta en concreto, sino la si pregunta es mucho más abierta de hasta qué punto los moderadores tienen esa atribución en base al texto actual del si es así, o no está claro, o hay dudas, o está en gris, si, no está claro si debemos si eh, de alguna manera explicitarlo. Gracias. Gracias, Jordi. Sí, la, la, la, propuesta la propuesta a la que, propuesta que se refiere Jordi es la LAC 2025 20, que le hemos rechazado por rejeitó, no ajustarse sí, sí, sí, al te, a los a temas que un se tratan en el FPP. No un eh, Público, básicamente, voy a leer una parte corta del texto, corta de es texto que se debe garantizar a debe una si proporcionalidad adecuada y justa adecuada en el coste por deducciones de o prestigios. Los, los moderadores entendimos que, eh, que todo lo que sea relacionado en la, la parte financiera, financiera o cómo o trabaja, o es de. Trabaja eh es de la sesión de socios. O sea, la, reunión de socios. la razón fue, pues, o sea, que no era, no se tenía a lo que se trabaja en el PDP. Lo entiendo, pero es que el, el, el, el PDP no nos especifica qué está dentro y qué está fuera. Y además eh,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 que no haya distinción y entre, entre ISP y usuario ISPs final y usuario podríamos decir final, que también se podría rechazar esa, podría esa propuesta, propuesta y no es lógico, que, me, me explico es decir, no es decir entiendo que son, que no lógica, lógica, y y modo, que son aspectos que, que afectan afecta a, de a de los la membresía, pero de algún modo todo lo que hacemos en, en políticas afecta a la membresía yo entiendo que no podamos marcar las tarifas, totalmente de acuerdo y además creo que es lo razonable pero sí que podemos decir que por lo menos sean proporcionales, que no haya saltos o que no limitemos lo que la comunidad puede plantear porque además hay un, hay un, hay un aspecto colocar, por encima de todo ello, y es que aunque la comunidad unánimemente la comunidad no haya un consenso, sino unánimemente decidiera que efectivamente es que hay que, es es que es aceptar esa propuesta, es el directorio la tiene no la atribución de no ratificarla y explicarle por qué. No yo creo que ese es el camino, pero yo no, yo una un camino, no una censura okay. previa. La verdad que lo que nos atrevemos es solo se revisa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 del no FPP, sino que era más una cuestión de, de socios era más y de precisos una costos, socios, los tiene que ajustar a alguien, es y justamente el directorio que eh, no eh, la gente, eh, y, sí. y no a la comunidad. Eh, toda. Eso, fue lo, lo eh, eso fue lo que vimos. Y, y, y definitivamente entendió. también plantearíamos cualquier otra Propuesta También, que se llegue y que a no tenga nada que ver con el FPP. Y sí. tú se hablado que, llegar, que por más ridícula que, no que sea, la tendríamos que pasar con... y no, no se lo que Por más ridícula que sea, no acreditamos. Tomar el tiempo, pedica, el staff, el tiempo de otro de la, la comunidad, comunidad mandar comunidad, a lo que no tiene nada ver FPP. que no nada a ver con FPP. A ver, yo entiendo que puede haber situaciones pues, límites. Haber situaciones límites. pues, pues el, sexo el sexo de los ángeles, evidentemente, no tiene no nada que ver, a ver con el foro, con público. foro o sea, público. Tampoco se trata de llegar. a Cuando dije que cualquier propuesta ridícula debería de pasar igualmente, no me refiero a llegar tanto hasta ese extremo. Pero eh, es que llega un momento que el este punto de qué es objetivo, qué que es subjetivo, no e está, en objetivo, el, en el, está, está eh, definido en el proceso no de desarrollo de políticas. De como no lo de hemos definido, no podemos hacer esa distinción porque, insisto, se me ocurren 20.000 formas, 20 20 formas de presentar propuestas, y no digo que lo vaya a hacer ni muchísimo menos, no es la mala fe, se me ocurren 20.000 formas de propuestas que podrían tener una respuesta por parte de los moderadores, ya no solo vosotros, los moderadores, su moder de exactamente no es que esto no es porque afecta demasiado a eh, la membres uh, uh, los miembros sus socios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 Me parece saben sensato, la me es sensato que los moderadores eh, determinen que eso no esa discusión permiten, eh, por más que suceda acá va a ser una pérdida de tiempo, no, no aquí, tiene ningún sentido que llegue hasta el no ha directorio para que el directorio no ratifique. la ratifique, son muchas horas de la comunidad dedicadas a esta conversación, mucha energía, mucha energía. Eh, no, no, no tiene, tiene sentido dedicarle tiempo a algo que el directorio eventualmente a ratificar. Esa es la razón de ser de que haya moderadores, de que haya un análisis de impacto y previniendo de posibles riesgos de, de una reacción para de que eso puede ser cuando llegue al directorio se rechace para que sea, para finalmente preventivo. sea recusado pelo, rejeitado por la directora. Sí. sí. Ah, tenés una no, gracias, mano levantada. Temos a Fernando Frediani, Frediani, eh, Frediani erguendo no a Fernando. Obrigado. Eu queria comentar, comentar rapidamente sobre um assunto que foi, foi muito rápido. É, durante a discussão, e nós que estamos remotos, às vezes, para até digitar o texto, o tempo acaba passando e acaba se encerrando, mas é um comentário breve é, a respeito da última proposta da eleição de moderadores. Um dos pontos colocados na é, análise de impacto pelo staff é, diz com relação à convocação de uma comissão para assessorar o diretório ou para se delegar é, o processo eleitoral.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 e outras que são exclusivas deles, e o PDP não autoriza o diretório a se delegar a elas para uma comissão. Obrigado, eh, Fernando. Não sei se si o staff do LACNIC quer aclarar algo Acaso sobre isso. O staff do LACNIC gostaria de esclarecer alguma coisa a esse respeito. Ok. Ok. Sí. Recuerden, hablar Recuerden hablar en su, en su idioma, idioma nativo. Well. Nativa. <risa> Se me está olvidando Se me el, el mexicano. Está olvidando el mexicano. <risa> <risa> <risa> una disculpa sí si no entendí bien lo que, propone, o lo que plantea Frediani la preocupación de Frediani eh, si entendí bien es que la comisión electoral no puede ser la misma que resuelva las apelaciones eh, eh, tiene razón no estamos nosotros viendo también de la misma forma en todo caso lo que puede resolver son revisiones no, no se consideran una apelación y justamente lo que está trabajando el directorio es generar un mecanismo de apelación real que tiene que ser en una entidad de orden superior que tenga una visión tenga una quizá más amplia. Eso lo estamos considerando un poco para esto está siendo eh, considerado entender para esa, preocupación esa preocupación, porque efectivamente, en algo que no estaba eh, prevista, no eh, tenemos resolvido. Próximamente tendremos y, pero, algunos y, pero, reglamentos al respecto, pero sí queremos, queremos darles la idea de que es un mecanismo de apelación un poco más serio. Es un proceso que estamos construyendo. Gracias, Oscar. Douglas, debo hablar portugués. Sim, vou falar, Sim, vou falar por português. Muito obrigado. Sou Douglas do Brasil. É, é, Bom, é, primeiramente, primeiramente quero parabenizar, parabenizar os colegas por essa. Esse marco que a, marco a gente teve nas políticas, foi a aprovação e junção de todas essas pessoas para conseguir fazer uma política que. Deu tanta briga, mas, mas foi saudável, parabenizar, isso, parabenizar é, a todos. É, isso foi uma, é, uma infinita, coisa muito bonita, já que estamos, aqui, já que estamos, estamos no a microfone a aberto, aberto, acho que vale a menção. É, e, é, e, mas eu queria mas fazer, mas fazer, eu outras eu queria fazer algumas outras colocações. Que fazem fazem até referência, fazem, por, por, referência exemplo, por exemplo a, a... É, que até na, que eu comentei na última na, na votação, votação da última última proposta colocada pelo Jordi que, às vezes, e, às a, vezes a gente está levando coisas, coisas para pra... ajustes de políticas ou, é, ajustes, ou ajustes trabalhosos, trabalhosos isso, e pode, isso, ser isso pode ser resolvido de, é, de é, maneiras auxiliares como por exemplo isso por exemplo pegando o meu o meu país de origem, onde nós temos uma, nós temos uma constituição, constituição complicadíssima, aí existem documentos, documentos auxiliares, auxiliares é, é, quase que pedagógicos, para indicar, indicar. Porque se você mudar o, o texto, você, você, abre, você abre espaço para interpretação, interpretação ruim. ruim. Pra, em de, então, de em vez de mudar, texto, mudar o texto, você só coloca documentações é, pedagógicas, de, de no orientação. Isso significa isso. Em palavras claras, uma empresa que fizer tal coisa não, não, não vai poder, não fazer, vai poder tal fazer, fazer tal coisa, e, às, e, às vezes o, e, às vezes, fica o texto fica tão complicado, tão, complicado, tão, tão pesada, pesada a, a, a, a interpretação quase a jurídica, quase jurídica. Assim, e você mexer e naquilo você é, mexer é, tão é tão tenso, tenso tão, difícil, tão difícil, às vezes uma às pequena... Vezes uma pequena... É uma explicação, sei sei sei alguma animação, algo, gênero, algo do gênero, que fica mais fácil fica de, você mais de você trazer para mais perto, para mais para essa perto essa essa realidade, dessa realidade, e a, a comunidade que fica, fica longe. longe. É, além Bom, essa é uma colocação que eu gostaria de fazer no microfone aberto. E a próxima é uma coisa que eu já fiz, salvo engano, na última que eu estive presente, que... Acho que foi no Panamá. Acho que foi no Festa Panamá. Não pre, estou presente. Mas, mas é essa, essa dissociação, dissociação tão grande, tão grande entre, entre as políticas, políticas de uso de e operação de, de, rede, de, de operação rede e as, as metodologias, como são coordenadas administrativamente as coisas, por exemplo. Uma universidade, uma universidade que recebe, que comentamos isso mm -hmm. recentemente, uma, uma universidade que recebe, que recebe isenção, isenção por ser uma instituição uma... de ensino, recebe da isenção da membresia. Não faria, sentido, não faria por sentido, por exemplo, um condicionamento exemplo, você dizendo você vai receber isenção se você estiver em compliance com todas as questões, as de, questões de segurança que a gente tanto briga nas nossas políticas aqui? Não faria sentido não faria se ela, sentido, ela ou, seja, seja, ou seja, se ela fizer tudo, ela fizer certo, tudo certo, vai receber, vai receber a, isenção a, isenção a isenção de membresia. Se ela fizer, se ela fizer algo, algo não, se não, ela simplesmente for relapsa e não fizer tudo que ser feito, permitir ataque. Permitir. Bom, aí ela está dando, dando trabalho para pro pro e o LACNIC e o LACNIC tem o LACNIC que botar, botar a para, para funcionar, tem que botar tem notificação, tem notificação, tem que botar isso. Que botar isso. Então, então, aí não faz sentido, não faz sentido essa, essa, isenção. essa isenção. Então, é, então, é, é, é um olhar que eu vejo que é um tema que é quase proibido um tema velado e e eu acho que, nos próximos momentos, gostaria, momentos, a gostaria que, que a gente pudesse falar um pouco mais disso nas próximas políticas. Nas próximas não políticas. Não eu não sei exatamente como abordar isso, como abordar sou isso. isso. não sou especialista nisso, especialista mas, nisso eu mas eu creio que, que é algo a ser, abordado. Algo a ser abordado. Obrigado. Obrigado.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 Antes, Jordi, temos aqui um, uma Jordi antes da... de falar, temos uma mão aqui levantada no Zoom. Pronto. Sou Fernando Filipe. Temos uma Me mão escuta? levantada no Zoom. Sim. Sim, Sim. Sim. Sim ok. É, eu eu bem queria bem, falar sobre um outro assunto, assunto? assunto, já que Sim. estamos no microfone aberto, que eu acho que é importante para todos que participam do processo de política,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 Algumas oposições são meramente porque ou a pessoa não entendeu a proposta, ou ela tem um medo que aquela proposta é, cause um cenário que nunca vai acontecer. Então, eu queria só deixar essa mensagem de quando alguém é, se coloca em oposição a uma proposta, que possa citar exemplos de cenários que podem acontecer de acordo com o entendimento dela e com o texto, e quem sabe até sugestões de, de mudanças no texto. Eh, para que ela, aquela proposta possa se avançar. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Gracias, gracias, Fernando. Uh -huh.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 abierta para pero toda la comunidad, no dedicada comunidad. a políticas. Creo que sería interesante eh, generar, que sería esas generar esas listas y que los que quieran se registren. Que Entiendo que, quisiera, decir, que la membresía se deberían de registrar todos los contactos, de pero que los ya sería otra decisión. Se porque muchas veces porque muchas eh, es cierto, decisión. a lo mejor estas cuestiones los es miembros entonces, no lo están llegando haciendo de staff porque no se dan cuenta O sea, no porque no quieran, a veces es por pena, como dicen en Colombia, o por vergüenza, pero en otras ocasiones es porque realmente no se dan cuenta de que no están leyendo correctamente el manual no correctamente también ahí viene a colación eh, lo manual. que ha comentado también, Douglas en eh, algún momento Douglas que a lo mejor tú, una guía, de ayuda, un guía de, de ayuda de apoyo a interpretación del de manual quizás sería una forma también de a solucionar estos problemas gracias gracias sí, y bueno ahí lo de las listas aquí, aquí las listas. están las listas imagino que será respondida por la ¿Algún otro ¿Algún comentario? ¿Gorras que alguien quiera repartir? ¿Alguien quiere repartir? Sí. No. no trajimos con nada, con ningún regalo. trajimos sí. el regalo de nuestra presencia. Eh, bueno, pro, pre, es, nuestra es presencia como Bueno, bueno eh, sí. me parece que no los no foros antes eran, los eran los más. Era por un, Nico Antonio. Era por él, él? No. No. Ahora Pino presentó presentó lo más bien. Aquí eh, presentó y presentó. Muy bien, pero muy presentaron bien. los caballeros. Los, los caballeros fueron los que presentaron. Eh, hay una pregunta Vamos ahí. Pregunta, sí. Una pregunta. Tenemos un, ¿Tenemos comentario, un comentario de Fernando Freyani. De ¿no Definitivamente, no. una lista de negresía hace falta a la CNI. Felizmente, falta durante, el durante el último la, último la... la... cuando la mudanza esta... estatutaria. <túrgues> Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Sí, ahí, sí, nosotros, ahí nosotros, como moderadores, obviamente tenemos la, la lista de políticas. Eh, si hay otra lista de membresías. Ya es de está abierto. Ya es cosa de verificar si está abierto, no está abierto. Bien. Muy bien. Fechamos, entonces.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 A situação.